Recorrimos toda esa avenida y todos, todos estos coches en toda esta avenida solo encontramos dos automáticos, todos los demás fueron estándar. Vamos a hacer un video de curiosidades Hace 7 años más o menos este Nos tocó venir aquí a Uruapan Y me di cuenta de un detallito Que ahorita lo estoy confirmando Aquí o no les gusta o no hay O no sé bien por la razón Pero el 90% o el 90 y tantos por ciento de los coches que vi Son estándar, no hay automáticos Y miren, estamos viéndolo Este, estándar Este, estándar, no hay coches automáticos, me tocó ver hasta coches gradotes, Mercedes Benz, de esos elegantes, de esos lujosísimos, y este automático, digo estándar. Este de aquí, hay un señor ahí, no me voy a poder asomar, me voy a asomar yo discretamente y les voy a decir si es automático o estándar, estándar, este o pelito. Tigra en México se llamaba Opel Tigra, es estándar, claro. Y aquí también se llama Tigra. Este de acá, este Skoda, esta marca, creo que es rumana, corríjanme. Esta no, no hay en México. Y vamos a ver, esta camionetita es estándar. Este Pellotito estándar, <coughs> claro vamos a ver este seguro debe ser estándar este opelito este es este es como un Chevy estándar esta camionetita Volkswagen estándar y aquí viene un Audi este es un Audi ya más medianito este en México es, casi siempre quieren ser automáticos y aquí es estándar estándar, estándar, estándar, no hemos visto, en esta cuadra no vimos un coche automático vamos a terminar esta siguiente cuadra para, para complementar este video y confirmarlo y ya después investigaremos por qué no hay coches automáticos aquí en, no les gustan en Europa los coches automáticos a diferencia de Estados Unidos, allá todos son automáticos, ya casi raro el estándar estándar Estándar. Otro Audi. Vamos a ver este Audi y guayincita Estándar. Este Nissancito. Oh, el primer automático. En dos cuadras el primer automático. Llevamos un automático. Vamos a ver cuántos automáticos contamos en estas, en este trayecto. Este que está aquí estándar este Toyotita estándar este de aquí, este Ibiza es estándar este Citroën es estándar otro Seat estándar y aquí tenemos otro Ibiza seguro debe ser estándar estándar o manual en México le decimos estándar estándar o manual no es que no alcance a ver este Altea no se vio esta camionetita Citroën es estándar esta fiat también necesita fan fiat estándar una Renault Twingo creo que se llama en México Twingo continuando con nuestro video de estándar automático o manual automático manual o estándar otro Audi y esta es una 6 o es grandotón, otro automático llevamos dos automáticos aquí tenemos otro Audi esta es una 4 la chiquitina A3, esta es A3, estándar. Uno pelito, estándar. Y esto fue eh, un video para ver esta parte de estándar automático. Recorrimos toda esa avenida y todos, todos estos coches en toda esta avenida, solo encontramos dos automáticos. Todos los demás fueron estándar. Vamos a investigar por qué o alguien si sabe deja ahí los comentarios porque es que aquí no les gustan los automáticos o, o no sé qué pasa pero yo los apoyo a mí también me gusta yo prefiero manual toda la vida manual vamos a continuar nuestro video de automático manual manual un citroen manual otro citroen grandote elegante manual un meche manual y vamos a ver que sigue por ahí Y estamos ya en otra ciudad Estamos en Alicante Nuestro video lo hicimos en En este En otra ciudad y esta es otra Pero esta es la continuación Lo vamos a, a juntar Aquí está una Kia, camionetita Esta promete para automático Pero Manual no me crean, ahí está. Qué hago Este Toyota. Este Toyota sí es automático. Un Toyota Manual. Una Nissan. Manual. Ahí está, eh. Ahí está, manual. Sí, sí, manual. Manual. Ser lo más discreto porque tiene razón, Maris. Parece que estoy buscando algo que me voy a atracar. Pues yo les voy a ir diciendo, pero confíen en mí. Vamos a ver. Este que es un gol, parece gol o vento. Es un golecito manual. No se troen manual. Otra Nissan como la que vimos, manual, un Renorcito, un Clio, parece Clio, manual. Otra vez la Nissan, manual, y esta es la Nissan Kashka o algo así se llama, no le bien. Un Kia viejito que. Okay. Este aquí, viejito, es manual. Este es un forcito, parece como fiesta. Y este automático, pero era handicap. Traía un loguito de handicap. Este es estándar. Un Fiat 500. El Toyotita. Estándar. Este meche. Me ah, automático ese sido automático este BM Vamos a ver este BM este es estándar este Ibiza estándar este renolcito no sé qué es estándar vamos a ver el Kia el Kia es estándar estándar este ford nada más encontramos dos automáticos el meche y otro un ahí no recuerdo el modelo pero ese traía su su este, su placa de handicap entonces era, era lógico que tendría que ser estándar digo automático entonces vamos a darle otra cuadrita más otra cuadrita más ya que andamos en la caminata para Revisar si son manuales o automático los coches aquí en Alicante. Vamos a ver este: los smarts, sus cajas secuenciales. Ah, no, no alcancé a ver, estaba ahí el chofer. Este renunció, no sé cómo lo es, es nuevo, lo es y estándar. Manual. Este tránsito es manual. Otro Renault Guayencita. Manual. Este que es un es manual, es como un gol, un polo, un polo, polo, polo, polo. Este es manual que es un forcito fiesta. Este Audi, vamos a ver el Audi, una 4 y es manual un este alteo no sé cómo de los este manual pero no un león perdón este forcito forcito verde era manual y aquí no hubo ningún automático puros manuales ok y la última cuadra de pilón la última cuadra de pilón y la paramos aquí esta Meche, como, como minivan Meche, y es, estándar, o manual, manual esta Ford, este peyote es, manual, y este que es un Gol, o Polo, estándar, manual, Polo, Polo era Polo, este Seat es, manual obviamente, y este forcito un focus manual. ¡Qué bolas! Adiós.